15 de marzo de 2011, Martin Sins deambulaba por las calles de Carson, California. Su ropa estaba hecha a jirones, estaba sucio y farfullaba como un loco con barba y cabello largo y descuidado. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, pero no mostraba signos de desnutrición, que hizo que la repentina aparición de Martin fuera tan notable había estado desaparecido durante tres años. Cuando fue entrevistado por la policía le preguntaron dónde había estado todo este tiempo. No podían creer su respuesta, había estado atrapado en una IKEA desde 2008. Pero este no era un IKEA ordinario, era una anomalía peligrosa que llegaría a ser conocida como SCP-3008. Las extrañas respuestas de Martin en su entrevista fueron la burla de los oficiales entrevistadores, quienes asumieron que estaba loco o bajo la influencia de algo pero llamaron la atención de un agente de campo de la fundación SCP encubierto en el recinto. El informe se transmitió por la cadena de mando a un director de sitio, quien aprobó un destacamento de operaciones de campo de la fundación para investigar el caso de Martin. Si bien se mostró reacio a llevar a los agentes de la fundación de regreso a la IKEA ofensivo, la fundación puede ser extremadamente persuasiva. Sus gritos de por favor, te lo ruego, no me lleven allí, no me hagan volver, fueron notados pero finalmente ignorados. Cuando la Fundación SCP trianguló la posición del SCP-3008, que de hecho era un IKEA activo, toda la zona comercial fue cerrada y atrincherada bajo el pretexto de una severa infestación de moho negro. El personal de la Fundación Armada también llegó al lugar poco después, basándose en las vagas declaraciones de Martin de que había criaturas de algún tipo dentro. Debido al deterioro de su salud mental, Martin no pudo proporcionar una gran cantidad de información lúcida sobre los rasgos específicos de SCP-3008. Pero una frase que repetía una y otra vez era, es más grande por dentro. Una vez que los investigadores estuvieron satisfechos de que Martin había entregado toda la información pertinente que pudo, se le administraron amnésticos de la fundación para borrar su memoria de los últimos tres años y regresar a su familia. Se formuló una historia falsa. Martin había sido secuestrado y abusado durante tres años por un acosador mentalmente desequilibrado en el centro de Carson, había logrado escapar cuando dicho acosador se quitó la vida por sentirse culpable, un suicidio que la fundación fabricó de manera experta para que su historia fuera creíble. Con el cabo suelto de Martin Sins resuelto, la verdadera observación de SCP-3008 podía comenzar. Una base ubicada en el perímetro del misterioso IKEA vigilaba el edificio las 24 horas, cubriendo todas las posibles entradas y salidas. El Comité de Ética de la Fundación aún no había aprobado ninguna misión exploratoria, por lo que primero querían realizar una semana de observación externa para ver si algunas de las propiedades anómalas de la tienda se extendían más allá de los límites del edificio. Después de una semana asignada parecía que no lo hacían. Un director de sitio local aprobó el uso de 20 miembros del personal clase D desechables para explorar el interior de SCP-3008. Los agentes de clase D se dividirían en cuatro escuadrones de cinco hombres, Alpha, Bravo, Charlie y Delta. A cada uno se le asignaría un cuadrante a diferentes de la tienda y entregaría información al equipo de control en el sitio a través de un enlace de audio y video en vivo. Tres de los cuatro equipos al entrar a la tienda no informaron nada fuera de lo común. Ni el audio ni el video que estaban enviando indicaban nada diferente de una tienda IKEA estándar, desde los armarios planos hasta las albóndigas suecas. El equipo Delta, sin embargo, de repente comenzó a experimentar una conexión de audio y video con interferencia. Poco después, la comunicación con el equipo Delta se interrumpió por completo. Desaparecieron en algún lugar dentro de la tienda y no se han vuelto a ver desde entonces, con una notable excepción. Después de la desaparición del equipo de extracción, los investigadores de la fundación clasificaron a este SCP-3008 como Euclid, porque sus propiedades anómalas estaban al menos confinadas al interior de la tienda, e incluso entonces aparentemente no todo el interior. El área anómala dentro de SCP-3008 se conoció como SCP-3008-1, y la contención parecía ser 100% segura. No se sabía cuántas personas ya habían desaparecido en la tienda a lo largo de los años, pero había que detener las desapariciones. La fundación mantuvo una vigilancia constante alrededor del perímetro de SCP-3008, pero parecía que podían prevenir más incidentes simplemente evitando que otros civiles accedieran a la tienda. Se suponía que los desvaríos de Martin por los monstruos eran un producto del delirio hasta que un miembro superviviente del equipo Delta reapareció de repente. La fecha fue el 3 de noviembre de 2011. Era una noche fría, unas pocas horas después de lo que habría sido la hora de cierre si la tienda estuviera todavía activa, y siete meses después de que el equipo de extracción hubiera desaparecido en algún lugar de SCP-3008. No había habido ninguna actividad anómala fuera de la tienda desde que se aseguró el perímetro por primera vez, y los investigadores de la fundación no esperaban que eso cambiara, hasta que el último miembro superviviente del equipo Delta salió por la entrada de la tienda. Los operadores de campo sobresaltados se sorprendieron al verlo nuevamente, pero se sorprendieron aún más al ver lo que lo seguía fuera de la tienda, repitiendo la misma frase, la tienda ya está cerrada, salga del edificio. A pesar de que la entidad que perseguía al superviviente del equipo Delta vestía la camisa amarilla y los pantalones azules de un empleado de IKEA, el ser definitivamente no era humano, medía cerca de dos metros y medio de altura, sin rostro visible. La entidad tenía extremidades muy extendidas, con cada brazo de casi dos metros de largo y terminando en una mano enorme y de gran tamaño. Todo el proceso fue tan repentino que los agentes de campo presentes en el perímetro no pudieron salvar al superviviente del equipo Delta, ya que la entidad se inclinó hacia adelante con sus brazos extrañamente largos, lo agarró y le torció la cabeza como un niño con una muñeca. Los agentes de campo presentes sacaron sus armas y acribillaron a la entidad con balas. Más tarde sería clasificado como SCP-3008-2. El ser pareció colapsar y morir por el trauma físico, momento en el cual tanto él como el cuerpo del ex sobreviviente del equipo Delta fueron llevados para una autopsia por investigadores de la fundación. No no hubo anomalías biológicas en el cuerpo del miembro del equipo Delta, por lo que parecía que las propiedades anómalas de SCP-3008-1 tuvieran ningún efecto sobre la fisiología de sus ocupantes. No estaba desnutrido a pesar de haber estado desaparecido durante meses, y el contenido de su estómago parecía ser comida a medio digerir, consistente con el menú de un restaurante típico de una tienda IKEA. SCP-3008-2, por otro lado, planteó una serie de preguntas biológicas desconcertantes. La autopsia reveló que la ropa de la criatura era en realidad una parte de su cuerpo, como una capa adicional de piel. La criatura carecía de sangre o de cualquier tipo de sistema vascular. Aún más extraño, la entidad no parecía tener huesos ni órganos internos, ni siquiera cerebro o sistema nervioso. Era un ser hecho completamente de piel, hasta su núcleo. Cómo era capaz de moverse o incluso vivir sigue siendo un misterio, aunque cuando trabajas para la fundación SCP aprendes a aceptar que algunas cosas siempre quedarán sin explicación. Sin embargo, una cosa era segura, Martin Sins tenía razón sobre los monstruos. Después del incidente con el equipo Delta, la fundación consideró que enviar exploraciones tripuladas al corazón de SCP-3008 era una gran responsabilidad, y planeó una serie de misiones de reconocimiento basadas en drones en la anomalía. El primero de estos drones experimentó problemas de conexión y falló al intentar aventurarse en la zona anómala de IKEA. Sin embargo, después de un largo periodo de ensayo y error, la fundación pudo establecer una conexión más segura con sus drones, incluso en las profundidades de la zona anómala de SCP-3008-1. Fue entonces cuando se hicieron algunos de los descubrimientos más extraordinarios SCP-3008-1 parecía romper las leyes de la realidad espacial, ya que el área del interior de IKEA era al menos un orden de magnitud más grande que su exterior. Tal como había dicho Martin Sins, era más grande por dentro. Pero, ¿cuánto más grande? La fundación aún tiene que encontrar evidencia de terminadores físicos dentro de la tienda que puedan indicar que SCP-3008-1 tiene un punto final. Si bien se ha descubierto un área de al menos 10 km cuadrados en SCP-3008-1, podría, en teoría, ser infinita. Las pruebas del telémetro láser que normalmente son muy fiables, solo han dado resultados no concluyentes. Curiosamente, el área anómala no tiene diferencias visuales claras con el resto de la tienda, excepto que se extiende para siempre. Un individuo atrapado dentro de los confines de SCP-3008-1 ni siquiera se daría cuenta que ha entrado en una zona anómala hasta que tratara de localizar una salida, momento en el que descubriría que ya está perdido. En geografía de SCP-3008-1 al menos parece ser consistente, por lo que las personas atrapadas dentro son teorías capaces de volver sobre sus pasos y escapar si no se hubieran aventurado ya demasiado profundo. Según los datos recopilados durante las misiones de reconocimiento de drones, SCP-3008-2, de los cuales parecía haber una gran población, deambulaba por las tiendas sin rumbo fijo durante el día, no respondían a la presencia del dron y no parecían ser agresivos. Si bien las descripciones físicas de estas criaturas pueden variar levemente, todas siguieron la misma tendencia general ropa consistente con el uniforme de IKEA, sin rostro, ya sea demasiado alto o demasiado bajo, y extremidades que están muy desproporcionadas con sus cuerpos. Cuando la fundación comenzó a enviar drones más profundamente a SCP-3008-1, encontraron otro descubrimiento increíble. Había una población desconocida de humanos atrapados dentro de la zona anómala de IKEA, y estas personas habían usado los muebles de IKEA a su alrededor para crear asentamientos y pueblos enteros dentro de la tienda había varios de estos pueblos, todos los cuales parecían convivir pacíficamente. Incluso el personal de la fundación encontró que este desarrollo en su investigación fue extraordinario. Desde que SCP-3008 fue identificado por primera vez, solo ha habido 14 escapadas de civiles. Algunos habían estado atrapados durante meses, otros habían estado allí durante años, algunos mucho más que los tres años de Martin. Eventualmente, cada uno de ellos fue devuelto a su hogar después de aplicárseles amnésticos y crearse una historia adecuada. Pero primero, la fundación entrevistó a cada uno de ellos ampliamente. Se según estos sujetos, las personas atrapadas dentro de IKEA han construido una sociedad completamente nueva en los distintos asentamientos. Contrario a las expectativas del señor de las moscas sobre un grupo de personas aisladas y asustadas, existe una inmensa cooperación entre los civiles atrapados. La comida en los varios restaurantes de IKEA en SCP-3008-1 se repone misteriosamente mientras no hay nadie, por lo que no hay amenaza de pasar hambre, y el encendido y apagado automático de las luces forma una especie de ciclo rudimentario de día y noche. La noche, sin embargo, es cuando las cosas se ponen peligrosas, ya que las entidades SCP-3008-2, que son conocidas por la gente en el interior como el personal, se vuelven extremadamente hostiles. Hordas agresivas del personal invaden los asentamientos por la noche, repitiendo la tienda está cerrada, salga del edificio. Los civiles en el interior suelen ser capaces de repeler estos ataques con bajas mínimas, pero la guerra constante desgasta lentamente a los que están adentro. Los cuerpos de las criaturas también deben ser retirados del área después de cada ataque, ya que se sabe que la presencia de cadáveres o incluso o partes de cadáveres aumenta la ferocidad del ataque de la noche siguiente. Durante el día, el personal regresa a un estado dócil e indiferente, aunque se defenderán violentamente si alguien se atreve a atacar. En el transcurso de las entrevistas con los 14 sobrevivientes, los investigadores de la fundación pudieron responder a otra de sus preguntas clave. ¿Cómo es posible que tantas personas desaparezcan en la tienda durante tanto tiempo sin ser notadas? Pero la respuesta que recibieron solo generó muchas más preguntas inquietantes. Según los sujetos, había personas dentro de los asentamientos que, a pesar de tener una mente sana, e inteligencia estándar parecían carecer de conocimiento común que incluso un niño tendría. Por ejemplo, algunos no sabían que la Estación Espacial Internacional orbitaba la Tierra, o más extraño aún, la existencia de la Estatua de la Libertad. Esto llevó a los investigadores a una conclusión aterradora. SCP-3008-1 puede no solo ser un punto de anclaje de múltiples tiendas a IKEA en nuestra dimensión, sino que podría estar conectado a IKEA en todas las dimensiones donde existen. Si bien solo secuestran a un puñado de personas en un periodo de tiempo, queda claro cómo este SCP pudo atrapar a tanta gente sin ser detectado en un periodo de tiempo tan largo. Lo que a su vez llevó a una revelación aún más aterradora. La fundación SCP puede no tener a SCP-3008-1 tan contenido como pensaban. Incluso podría estar escondido en una IKEA en algún lugar cerca de ti, esperando que lo visites. Después de todo, siempre hay espacio para uno más.